Bueno, cuando one... <laughs> <laughs> <laughs> Sol. Si no espera no será en primavera Yo sé que a veces es larga la espera Y de seguro no saldrán por la televisión Cada mañana sale el sol Es con agüita que crecen las flores No es necesario que te hable de amores Viendo los problemas no hallarás la solución Cada mañana sale el sol Pajaritos se cantan canciones, sus plumas siguen cambiando color Me rama volando viene el picaflor, cada mañana sale el sol No es que me quiera saltar la tristeza, aunque la pena se alarga y espesa Ten tu confianza, habla de corazón, un rayo paciente espera La noche siempre hace Y fue la ocasión ¡Eso! Eh.